Me encuentro con Rita y con Faisal, que son dos personas que han venido a la Segunda Feria Gran Canaria accesible para visitarla. ¿De eh, dónde vienen? De vecindario. Eh, ¿De qué asociación vienen ustedes? Centro mayores de Día de Vecindario. Bueno, ¿qué es lo que han visto por ahora aquí en la feria? Pues cosas todas muy bonitas. Muy asequilibrio de, para el público y, y todo para la salud, muy bien. Sí. o sea Sobre todo para la salud, ¿usted qué, qué es lo que busca aquí? Porque también es una zona donde le puede mirar la tensión arterial, la glucemia, ¿lo ya va a probarlo? ¿O quiere probarlo? Sí, hemos probado la, ¿cómo se llama? La, la azúcar, la sangre la tensión. ¿Y qué tal? ¿Cómo la tenía? Ah, ella la tenía apenas alta, 136, ella la tenía 103. ¿103 la atención? Muy bien, la tenía toda muy bien, perfecta. Me parece muy bien. Ni azúcar ni nada, todo vale, perfecto. Y, y, bueno, me, me llevó un pajarito que usted vio un espectáculo ahora. Eh, vamos a ver, ¿cómo? Que usted acaba de ver un espectáculo de teatro ahí. Ah, sí, muy bonito. ¿De quién, man. de quién? Pues yo creo que de la persona que me está hablando. <risa> ¿Y qué le ha parecido? Muy bien, estupendo, sí, muy ¿verdad? gracioso, muy sí sí, muy simpático.